Teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El lado más grande del triángulo siempre es el lado opuesto al ángulo recto y se llama hipotenusa. Normalmente se le suele nombrar con la letra H. Los otros dos lados del triángulo se llaman catetos. Normalmente a uno se le nombra cateto 1 y al otro cateto 2. Así, en nuestro triángulo la hipotenusa es h y los catetos son cateto 1 y cateto 2. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En nuestro caso sería h al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Muchas veces no se usan estas letras, para nombrar a los lados del triángulo. A veces se utiliza la letra A para la hipotenusa y las letras B y C para los catetos. Entonces el teorema de Pitágoras se formula diciendo que A al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado.